Me llamo Rafael Gutiérrez. Eh, escribo en internet hace muchos años eh, usando el seudónimo Rey Rey África. Que más gente me dice Rey Rey que Rafael, creo. Eh, en la vida real. Eh, estudié periodismo, entonces me dedico a escribir. Siempre me he interesado bastante la cultura y lo he asociado con cosas sociales. ¿no? Entonces, la cultura no está lejana de la política y puedo encontrar un mensaje social dentro de su madre. ¿no? Eh, eso ha sido mi chongo a través de los años. Eh, la importancia que tiene Internet para mi trabajo es monumental porque, o sea, de eso depende el hecho de poder tener una voz siquiera que alcance a las personas. En unos momentos de mi carrera he tenido, digamos, no sé, eh, un espacio en una revista o cosas así, que es chévere porque un montón de gente lo llega a ver, pero la amplitud de audiencia que puedes lograr tener en internet es, pucha, infinita, pues. Entonces esto, para cualquier creador de contenido, es una plataforma en la que sin filtros puedes exponer lo que estás haciendo. Y si la gente le gusta, si la gente le encuentra valor, va a tener éxito. O va a tener una audiencia. No, no necesariamente un éxito monetario, quizá, pero va a tener una audiencia que si es el propósito de lo que estás haciendo, monstruo. Hoy en día la mayoría de contenido que produzco trata sobre analizar piezas culturales, que puede ser un comercial, una película, un trailer, entonces utilizar ese material, especialmente cuando estoy haciendo videos, antes, o sea, antes usando artículos tenía pantallazos o link de YouTube o cosas así, pero ahora que hago videos y comento, digamos, en, hago una pausa en el trailer, digamos, en, en, tengo que usar el contenido existente para poder comentarlo, ¿no? es como una manera educativa de hacerlo, pienso, si no estaría hablando Tendría que describir una escena, tener un pantallazo, describir las acciones y es mucho más directo un video tener el ejemplo directo de lo que acaba de pasar, ¿no? Estás hablando de, no sé, una película de Hitchcock y muestras la escena, puedes hablar incluso encima de, del video es una gran cosa. Eh, hice el video de comentando el tráiler, simplemente informando que existe esa película y decía como no puedo creer que existe esa trama, miren, en serio me, me parecía locazo. No pensé mucho de eso porque ya había hecho eso varias veces antes, incluso, no sé, con, me metí con todas las asumadres, creo. En un momento escuché que Carlos Alcántara dijo alguna cosa, de alguna crítica, pero se mantienen bien, ¿cómo se dice?, esto, diplomáticos, ¿no? Nadie, o sea, nadie quiere rajarse por una mala crítica. Un día me levanto y tengo un mail que dice esto, se ha bloqueado tu video. Creo que ya me había pasado algo así similar, pero no con los videos de crítica que estaba haciendo, sino hace años que hice como un mashup de, no sé, macros con música, y salió como, Tienes, has violado como derechos de propiedad intelectual. Y, ah, bueno, tienen razón. <risa> Entonces se queda privado el video. Pero en este caso se había eliminado totalmente el video, y normalmente te mandan también como una, una advertencia, y te dicen como, rectifica esto, ¿no? Pero acá está eliminado. Y me pareció rarazo, me preocupé, ¿no? Dije, pucha, no habrá violado una ley de, de derechos de propiedad o lo que sea. Entonces busco, quería reclamar, pero YouTube mismo me decía, si quieres reclamar eso acá con el que te ha denunciado, entonces va a ser como un juicio real, ya no una cosa de internet, sino como abogados y todo. Y dije, uy, me, me asustó un montón eso. No quería ya involucrarme más porque no sabía si o estaba totalmente en lo correcto, que eh, esto, si es que me estaba metiendo con la productora, ¿no? si es que tenían ellos recursos de derecho que me iban a fregar a mí con un patita solita en su cuarto haciendo videos Eso, era automatizado esa parte pero como YouTube decía si quieres proceder y es un tema legal y me sugería de que la otra opción que podía hacer era contactarme con la persona que había denunciado mi video y tratarlo con él o ella, entonces me mandan el mail y el mail curiosamente era el nombre y apellido del director de la película que estaba criticando, que se llama Carlos Landeo. Y yo estaba como... ¡Hala! O sea, ni siquiera era un mail de su empresa, ni nada, sino era Gmail. Y decía, ese pata con su mail privado ha bloqueado mi video, solito. Entonces, no sabía cómo proceder, me parecía lo caso. Leía, un montón de productores de contenido han tenido problemas así, o sea, de todo tipo, por criticar películas, por hablar de trailers, que es un material promocional, pensé, ¿no? Le escribo a Carlos Landeo, le digo como, oye, esto, has bloqueado mi video, estás haciendo una crítica, o una reseña, o un comentario sobre tu trailer, que es un material promocional para que la gente vea la película que todavía ni siquiera ha salido, ¿por qué has borrado mi video? Por favor, eh, recupéralo, quítale esto, eh, o, sea, no, o sea, yo no estaba perdiendo plata porque no estaba monetizado el video. Entonces... No sé, simplemente como qué mala onda. Yo me había tomado el tiempo, el esfuerzo de hablar de su peli y simplemente lo había censurado con un dedo, literalmente. Ahora que existe el internet, es una plataforma tan distinta a todo lo que existió antes que creo que merecería revisar qué es propiedad intelectual y cómo o no se puede usar. Porque esto... O sea, simplemente, no sé, como, como dice, ¿no? Todo es un remix. Entonces, o sea, estamos creando contenido sobre contenido y eso está bien o está mal. ¿Cómo se monetiza? ¿Estás afectando? Entonces, esto, algo que... Siempre he aspirado como comunicadores esa libertad de poder expresarme de maneras creativas y a veces estas cosas impuestas por los paradigmas o sistemas que ya existen eh, limitan esa creatividad. A veces también se puede explotar de ciertas maneras, pero el internet lo chévere y la promesa que nos trajo cuando apareció era esa libertad de que la gente podía ser quien quería ser ¿no? y trabajar digamos, anónimamente o pseudónimos, eh, Mejor aún, hemos visto twitters increíbles, surgir de internet, que no podían haber existido en ningún otro medio.